lamentablemente, si usted es como la canción de Don Miguelo, si usted sabe cómo me pongo, ¿para qué me dan de eso? Entonces, Iván Ruiz, desde que comenzó la entrevista, que él se quiere limpiar la mano como Pilato, y el único culpable de esa situación fue Iván Ruiz. Él invita a Tony Dandrade para un especial muy bonito, y como él dice, la tele que es un programa que igual que este, que se hace en el momento, y si llega una noticia, si llega una información, tú la compartes, el Pachá, el mismo día, lo llaman para que opine sobre el programa que hizo precisamente eh, en el programa de Joel López, eh, David Ortiz y uh -huh. el Pachá, donde hablan precisamente eh, del tema de que la televisión dominicana eh, como que no sirve. Una David Ortiz dijo que era un desastre. Que David Ortiz y Tony Andrade como que opinó algo. Sí. Pues cuando el Pachá, que fue el mismo día, lo llaman, vía Sky, el Pachá, este, el primero fue Iván Ruiz que hizo un, un, un, un, un, un, un chiste de mal gusto. es relajando. Yo quiero que el señor director, a ver si me coloca la imagen eh, eh, número uno de las últimas que le mandé. Eh, a ver si lo tengo aquí. Eh, ok. En la imagen número uno, la primera, señor director, para que ustedes vean eh, eh, el análisis que vamos a hacer. Cuando Iván Ruiz hace este chiste que ya acondicionó, o condicionó, perdón, condicionó al Pachá, que nada más Le dio que... Como a, a, paso. No, al Pachá nada más que hacerle así, Sí. porque el Pachá un busca sonido. Entonces, ¿el culpable de eso es quién? Iván. Iván Ruiz. Ruiz, porque como dice don Miguel en su canción, si usted sabe cómo me pongo, ¿para qué me dan de eso? ¿Eh? ¿Para qué me dan de eso? No, señor director, es eh, eh, eh, de la... Eh, eh, Déjeme yo, eh, porque se la mandé. Porque hicimos un trabajo, esta señor director que le estoy marcando y, y quiero darle seguimiento. Raquel, ¿tú estás en, en línea, Raquel? Sí, claro. Sí. Eh, ¿Me eh, escuchas. Espera, sí, te escuchamos perfectamente. Eh, sí, bueno. eh, ahora sí. Eh, ya le habíamos dado la bienvenida, a Raquel. Luego, no, después de la pausa no. Ah, después de la pausa no. no? Ahí Raquel, pero Dios mío, no Raquel. Ahorita. Tantas cosas. Bueno, abrazo, Raquel, pero eh, ya, abrazo, ya como tenemos el tiempo encima. Eh, formalmente la bienvenida, gracias por, por entrar con nosotros, ah. no sé si me está escuchando el análisis que estamos haciendo, que estamos analizando algo muy delicado que no se queda en, en algo simplemente de chisme y de farándula así sino es, algo que es. en este momento discriminar a una gente por su color es muy delicado a nivel internacional ah. y mundial, vamos a escuchar señor director a ver si me lo tiene el video, para que eh, tanto Raquel, los televidentes eh, Veloz, entiendan el análisis que, que, que vamos a hacer vamos a ponerlo señor director lo que pasa es que Tony de Andrade Tony Dandrade me dijo: si, si vas a entrevistar no al Pachá primero, caso. no eh, se escucha. No puedes, no, no, no. Si vas a entrevistar al Pachá, no puedes conmigo. O sea, o entrevista al Pachá. O, o, yo me manté. No, mentira. Es relajo, ¿eh? Es broma. Es broma. <risa> Mira, a raíz no, no, no, no. Esto se complica. De... <risa> Fue comenzando la entrevista. Tony todavía no está en la entrevista. Tony está conectado. Y está en espera vía Skype. Iván Ruiz dice, ah, que el Pachá, que, que el Pachá dijo que, que, que Tony me dijo que si el Pachá está ahí no puede estar en no el... Tiene el morbo. Sí. O sea, ya condicionó el Pachá. Así que Iván, no van a tu limpiarte como Pilato, de que, que Tony te faltó al respeto. No, Tony te, te respondió como debe, debió de responderte, como un profesional. O sea, e, e usted fue el que condicionó, Iván Ruiz. Usted fue el que metió la pata, porque no es verdad que yo tengo un invitado aquí y lo voy a condicionar con otro invitado y después me voy a limpiar como Pilato. No, yo no quiero chisme. Vamos a escuchar entonces cuando el Pachá arremete en contra de Tony Andrade, pero ya condicionado por Iván Ruiz, quedando que relajando. Toma el Pachá ahora como le arremete. Escuchen esto. Hermano Tony Andrade, le tenemos mucho cariño, lo respetamos. Eh, Tori ha hecho su trabajo, pero realmente no ha trascendido. Hace una historia ¡Oh, de mi un minuto, 30 segundos. Durante 20 años le escriben las preguntas, le mandan el camarógrafo, le Foro, el, ¡Oh, el invitado. Así sí, bueno, Oye, oye, Frederick, Frederick, Frederick, Frederick no, no estamos aquí, Frederick. Frederick oyeme, él no está oyendo. Función. Sí, sí. Frederick, Frederick oye. Eh. Ya no. O sea. Ya, ¿tú, tú detonaste loco, tú soltaste el loco, tú soltaste el loco y no tuviste la delicadeza de cortarle. Roberto, ¿puedes resumir? Que no escuché nada, no se escuchó. Ok, el resumen es que ayer en el show del mediodía le tenían preparado un programa especial, o sea, una entrevista ¿Un homenaje? especial a, a Tony Dandrade, el comunicador de Univision, Sí. Eh, no tengo el placer de, de, de conocerlo, pero sigo su trabajo y ha sido un trabajo impecable. De comunicador. El Pachá, eh, según Iván Ruiz, a las 11 de la mañana llama al a show de mediodía para participar en la opinión que dio David Ortiz en el programa de Joel López sobre la televisión dominicana, donde David Ortiz dice que la televisión dominicana como que es una porquería en, en resumidas cuentas. Entonces, ¿qué pasa? Tony Dandrades está en Q esperando la entrevista cuando Iván Ruiz tiene al Pachá. Antes de comenzar, es como que yo esté contigo ahora en línea, ¿verdad? Y yo diga, y yo tenga, por ejemplo, a, a Yerjan en otra línea. Y, y, y yo le diga a Ye, a, y yo te diga a ti, a, a ti antes de empezar. Bueno, Yerjan dijo que si era con Raquel Ortega. Eh, que no lo pusiera porque no pueden estar juntos en una entrevista Que primero eh, eh, a Raquel y después a Yerjan. ¡Ay! <ríe> relajando que yo estoy Y a Yerjan, que es un loco O sea, comparando ¿Cómo va a venir? Va a reaccionar de forma como reaccionó el Pachá Porque el Pachá lo conocemos Es un tipo de verdad, trabajador, loco, lo que usted quiera Pero si usted sabe que el loco no lo invite Si usted sabe que el loco no lo provoque entonces, después, Iván quiere limpiarse como Pilato, como que no, que eso no estaba producido, que esto... Pero, mi hermano, en vivo que tú estás, tú no sabes con qué te van a responder un invitado. Entonces, para eso está el switch. Ah, pues si una persona, tú lo estás entrevistando y dice 10 palabras de compuestas, tú lo vas a dejar, que la diga, porque te televisión en televisión. Entonces, en Roberto, ahí viene la respuesta de el Pachá, donde discrimina por el color de piel a el domin también dominicano, eh, Tony Dandrade, cuando le dice que el Univision lo tiene ahí porque necesita un negro dentro de su equipo. Porque hay no un cláusula. Una Oye, él, e, el, Pachá, el Pachá tiene no un pero porque el Pachá no lo conoce. que quiera llamar la atención, porque él hace de todo para eso, para llamar la atención y conseguir los ratings, los views y todo eh, eh, lo, que, lo que ha logrado, porque ha puesto el país... Hablar de esto hoy día. Entonces él, él ha logrado lo que quería. No, no, Ahora quizás oye, no ¿qué se pasa? lo planificó. El, el Pachá como... fue llevado ahí. Oye, ¿qué pasa, Raquel? El Pachá en busca de sonido. El Pachá, tú nomás, tiene que darle ah. una colita y la coge en cualquier momento. Sí. Entonces, Iván lo conoce bastante bien. ¿Quién no conoce el Pachá? Yo entrevisto al Pachá y yo sé la pregunta que le voy a hacer y hasta dónde, porque si le pregunto, él va a responder. El Pachá como una pólvora que, que se enciende. Entonces, el que tuvo la culpa total es Iván Ruiz, que acondicionó, comenzando la entrevista al Pachá, de que Tony Dandrade le había dicho de que si estaban juntos no podía dar la entrevista, que tenía que hacer uno adelante y otro detrás. Claro, eso fue en broma porque Tony no es ese tipo de persona. No. Entonces ya le acondicionó el Pachá al loco, lo soltó el loco y ya el loco como estaba. Le entró a Tony que en medio de su locura, en este momento, discriminaba a una gente... Primero, eso no es debido, Así eso es. está mal. Y segundo, en este momento donde Estados Unidos, en Minneapolis, hay una situación racial y ahora mismo cualquier cosa puede ser un detonante en medio de esta pandemia porque la gente está saturada de problemas. Entonces, Iván Correcto. Ruiz es el culpable. Ahora bien, vamos a escuchar la reacción de Tony Andrade en vivo, a la altura que lo hizo Iván Ruiz encima de eso, quiso como comérselo también al pobre Tony. Vamos a escuchar, señor tony Y así le sale más cómodo al canal. A Tori de Andrade, que es mi hermano, nunca lo van a votar de Univisión. Pregúntame por qué. ¿Por, por qué. ¿Por qué? Porque hay una póliza en Estados Unidos que hay que tener una persona de color en el aire. Ay, no, pero Pachá, pachá yo, no entre yo, ahí. No me Metió la pata. Ahora vamos a ver cómo después que le cueren al Pachá, entonces que eh, viene eh, Iván Ruiz. Muy, muy, muy limpio, porque estaba esperando que una reacción de Tony. Hijo, que no, que se no lo me a de decir que a él no le gusta el chisme. Eso es mentira. Eso es mentira. Porque eh, tú mismo lo has dicho que en Color Visión, ese programa, el show de mediodía, eso se trata. Y el do, eh, de ser dominicano, el dominicano, ¿qué es lo que le, nos gusta? El chisme, el morbo, la discutidera. Vamos a escuchar la respuesta que tú no estabas esperando de Tony Andrade, Iván Ruiz. Muy bien, y lo tenemos desde los estudios. ¡Qué bien! Eh, Tony Dandrade es una gloria de nuestra televisión. Bienvenido, hermano. Te saluda el país entero y todo Estados Unidos. Hola, ¿cómo están, chicos? Iván, uh, esto fue un golpe bajo de tu parte. Eh, cuando se me invitó a este programa, no se me vendió esta idea. Yo jamás me hubiese prestado para este careo. Eh, un mal momento... Eh, todo lo que se dijo de mí, pues esa persona no me conoce, no sabe cómo yo trabajo. Yo, yo te he traído a ti una visión, te he dado un paseo por ahí, tú has visto cómo yo trabajo. Eh, reitero, nunca me hubiese prestado para esto. Yo soy una persona estable profesionalmente, llevo muchos años trabajando para una cadena. Eh, gracias a Dios, pues me he mantenido con, con, con una, una posición representando a mi patria. Una persona estable familiarmente también, con mi esposa, mis hijos. Soy feliz, soy feliz con lo que hago. Y yo creo que eso es lo que uno debe buscar, pero esto yo no lo hubiese esperado de ti, Iván, esto no estaba planeado, tú no me comentaste de esto, que esto iba a pasar, me vendiste este momento como un halago a mi trayectoria, como lo que le hiciste a María de en la encarnación la semana pasada, y bajo, muy bajo, muy bajo. Bien, bajo. déjame, ¿puedo hablar? Mira, Tony, esto por tampoco por estaba planificado. Eh, que le dio a la altura, Tony de Andrade que Iván Ruiz no estaba esperando, Iván Ruiz estaba esperando que Tony acabara con, con el Pachá, porque eso es rating, eso es rating, de una forma más fina, no es la loquera que hace el Pachá, pero eso es buscando el sonido que hace el Pachá, entonces yo para mí exculpo el Pachá, yo para mí el Pachá me da igual, porque conocemos el Pachá, si usted conoce una, es como si usted conoce un amigo, qué mala paga, si usted conoce a un amigo que es traicionero, si usted conoce a un amigo que tiene vicio, usted debe saber cómo tratar a ese amigo. Si usted sabe que el Pachá, Freddy Martínez, es un loco y que se le importa decirle a cualquiera cualquier cosa, ¿cómo usted lo condiciona ante una persona como Tony Andrade? Sabiendo que Tony Andrade y el Pachá han tenido sus fricciones antes, porque el Pachá cree que el único talento dominicano en Estados Unidos, es él, y eso es falso, el Pachalo que es un loco, y un loco, que específicamente la televisión, que Pachala defiende porque él entiende que con los recursos que hay, la producción que se hace es lo que se puede y Tony ha sido, no solo David Ortiz, porque Tony también ha sido criticador de la televisión que se hace aquí a República Dominicana, en República Dominicana que obviamente no tiene quizás la misma disponibilidad de recursos que de, de recursos que en univisión entonces es súper lamentable el pachá como bien dices es, es una persona un personaje no sé si realmente es así pero es un acto totalmente de, de, de falta de profesionalidad de su parte y estoy muy muy de acuerdo en la respuesta que le dio a la altura a iván ruiz quien después de ese acto tuvo que emitir un comunicado pidiendo disculpas de manera de manera formal a tony de Andrades. muchísimos comunicadores y personajes importantes del país se manifestaron a través de las redes sociales en apoyo a Tony Dandrades por esta falta de respeto y si se quiere decir también humillación en plena televisión nacional claro, oye aparte de que lo denigraron eh, sí. lo discriminaron vergüenza ajena, óyeme, totalmente eso no se hace, no con Tony, con nadie y, y, y el Pachá, por eso digo yo al Pachá no le echo la culpa porque Pachá fue invitado al Pachá, aparte de que lo invitaron lo agitaron entonces el Pachá de todo no, como, como lo que eso es normal, en el Pachá eso es normal, ahora va. aprovechar el escenario el Pachá porque está acostumbrado a hacer eso indiscutiblemente así es que la culpa principal, hasta legal recae sobre el programa que lo invitó indudablemente el show de mediodía y el productor general así es eh, es penoso, pero esto se ve a diario cómo se discrimina a la gente por el color de piel. Esto ha sonado mucho por la calidad del comunicador Tony Andrade, sobre todo por la trayectoria limpia que ha, que ha tenido, pero no podemos esperar menos de una persona de quien se le conoce el historial en el caso de Frederic Pacha yo creo que le hemos dado muchos minutos de fama aquí y no, más No, no. Eh, lo que hice él. el tema que es que simplemente es, que había que decirlo lo, lo que estoy de acuerdo con tu con tu lo, pronunciamiento lo que se trae, Raquel, porque eh, Iván Ruiz es una persona muy respetada en la televisión dominicana un productor sí. de larga data y, y, y